Hola, ¿qué tal, Fiferos? Yo soy Cerecero y bienvenidos a este Squad Builder, creador de escuadras de MLS y Liga MX. Pues bien, empezamos con el portero, vamos con Tortitas, Muñoz, eh, el... Vean sus cachetes, eh, un gran portero, muy sólido atrás, eh, muy bueno. Después tenemos a Maranto Perea, este tronco de, del Cruz Azul, eh, es un árbol. Y a Hugo Ayala, que también está muy alto y tienen una buena, una buena velocidad, no son tan lentos. Eh, del lado derecho, sé que no es su posición, pero coloqué ahí a Torres Nilo, me da estabilidad. No es un tipo tampoco pequeño, eso me, eso me gusta. Y del otro lado tenemos a Edgar Castillo, este gringo mexicano que es rapidísimo, 86 de velocidad. Eh, me da mucha seguridad en esa banda, es muy rápido. Y después, mira quién está ahí, mírate, mírate, Ronaldinho. ¿Qué puedo decir sin comentarios? Pirlo, tenemos a Andrea Pirlo, eh, este hombre Just for Men, ahí está la barba, toda la actitud, muy buen control de cancha y muy buen pase. Después Stevie G comandando el centro del campo, vean ahí nomás los números, fuerza y potencia directo ahí. Eh, el conejito Brizuela del lado derecho es muy rápido, hay que sacrificar algo pero es muy rápido y este es el comandante, el general a cargo de todo, Mickey Arroyo que tiene 5 estrellas de drible y es rapidísimo. Y adelante vamos a tener a Robbie King, este irlandés que es sensacional, más en el MLS All-Star, ven esas estadísticas brutales de tiro y de drible. Eh, en la banca vamos a colocar a Jovinco, este chaval italiano, eh, a Martins, rapidísimos ambos, eh, los vamos a tener como suplentes revulsivos. Eh, la experiencia, Kakai también nos va a jugar un buen partido, eh, Fidel Martínez con 5 de estrella también va a jugar por ahí. ¡Marquito Fabián, Marquito! No puedo decir nada sin comentarios Benedetto, Benedetto, muy bien eh, Hombre del partido Y Cuauhtémoc Blanco, esta es la ilusión, la estrella Y mi ídolo de niño, así que por eso te pongo Cuau, wow, por el corazón Todos estos dirigidos por Miguel Herrera Alias Rocky Balboa, que se descontó a Martinoli Suerte Martinoli en tu recuperación Y vámonos a ver cómo juega este equipo Realmente Miki Arroyo es el eje central, es un tipo rápido, es un tipo descarado, eh, que puede driblar, eh, que puede correr a velocidad. Vean nada más lo que les hace ahí a todos. Eh, una exquisitez, delicatecen, de dónde vienes a dónde voy. Y aquí sirve para Robbie King, que desafortunadamente falla el tiro, pero regresa Miki con K y manda un gran centro para Robbie King. Esta alianza Robbie king miki es esencial. Vean nomás lo que te puede hacer Robbie King desde fuera del área. Vean nomás. La defensa, como les digo, es rápida. No es la mejor del mundo, pero por lo menos no es lenta. Y vean aquí los pases. Vean Stevie G, donde encuentra a Mickey Arroyo. Mickey va a hacer una finta. Quiebra cadeas Para Robby King. Y la alianza King-Mickey está cobrando mucha fuerza en este equipo MLS Liga MX. Otra vez se juntan los dos locos. Mickey para Robby. Y vean la jugada que hacemos delicatecen. Este equipo no te va a exentar. De hacer jugadas exquisitas y sabrosas Obviamente eh, Pues eh, es más lento El armado, pero ven aquí por ejemplo Con este tipo de dribles y jugadores Podemos ganar oportunidades de gol Como este penal, y vean nomás Stevie G como llega con Toño Dicen olas, bolas, bolas! <risa> No le importó el físico Ni nada, yo dije yo voy, voy Como en el americano eh, la defensa definitivamente no es rápida eh, eh, En el sentido de que están mal acomodados Y los centrales pues sí son lentos y un poco torpes Pero vean lo que te pueden hacer estos jugadores Vean a Stevie G ¡Pum! Desde fuera del área eh, Jugadores que te pueden sacar un trombazo eh, la, la, la media cancha de este equipo se me hace vital y se me hace muy buena Y después tienes a alguien como el Cuau Que mira nomás lo que te hace Mira nomás lo que te hacía sin pelo ¿Dónde está Cuernavaca? Cuau? Vámonos a la alcaldía. ¿Cómo? ¡Cómo no! Vean nomás. Vean nomás el tiro que, que saca ahí. Delicatez en exquisitez de mi compadre Cautemoc Blanco. Eh, pues bien, eh, los comentarios finales. Eh, realmente es un equipo bueno. Eh, equilibrado. Eso sí, un medio campo muy fuerte. No es un equipo como tal veloz. Hay que armar las jugadas. Son jugadores pesados. Eh, la mayoría de ellos viejos. Eh, ya con, con bastante eh, trayectoria detrás. Eh, que les pesa ya la, la pelota, pero eh, sin duda es un equipo muy interesante para jugar, no se, no se achica con los otros rivales, y yo lo recomiendo ampliamente a Fiferos. Bien Fiferos, hemos llegado al final de este episodio, por favor coméntenme qué jugadores utilizarían en este equipo en especial, qué más equipos quisieran ver, yo soy Cerecero, y recuérdenlo Fiferos, cuando Mickey y Robin se juntan, ¡viva la vida!